qué tal bueno pues en esta tarde nos encontramos en este edificio que acaba de ser nuevamente reabierto precisamente nos encontramos en la reapertura del edificio el arcade aquí en el centro de la ciudad de dayton quiero comentarles que este edificio pues estuvo cerrado deteriorado por más de 30 años y apenas en esta semana acaba de ser nuevamente abierto al público de aquí de la ciudad es emocionante ver realmente la arquitectura estamos hablando de los años pues en el que fue cerrado pues en 1990 aproximadamente la, el año el año de la construcción realmente no, no podía decirlo ¿no? Necesitamos, bueno, indagar un poco más. Lo que podemos ver es una, un estilo con ciertas características arquitectónicas, compuesto de arcos, columnas. Naturalmente, ahorita ya, puede, en este caso utilizando materiales mucho más recientes que los originales pero eso no le resta ninguna ninguna belleza bien como vemos como vemos exactamente pues el evento se está llevando a cabo con un concierto de navidad en época navideña ok Que es el diámetro de aquí del Dayton Arcade y miren qué padrísimo se ve muy muy bonito Saludos familia y amigos Aquí estamos Afuera hace bastante Pero bastante frío Con un aire Pero estamos aquí un ratito Ya nos vamos a casita Saludos, buenas noches Bueno pues aquí estamos Nos acabamos de comprar Un cafecito Para el frío y bueno, ya nos vamos. Estamos aquí en el Dayton Arcade, en el centro de nuestro hermoso pueblito. Saludos, más saludos. Y aquí estamos, miren. Vamos a la casita y aquí andamos saludos saludos feliz navidad